qué tal soy Chaviluque bienvenidos a otro vídeo de mi canal seguimos con el festival de Eurovisión vamos a ir con Georgia en el festival desde el año 2007 hasta 2022 vamos allá este era uno de mis países favoritos y últimamente no sé qué pasa con las candidaturas que no no me acaban no me acaban vamos a ir con Georgia y vamos a ver qué nos han traído en toda su trayectoria Sopo, quedaros con este nombre, en el debut, muy buena canción. Albaaz me gustó mucho, como estaba montado todo. Diana, Oskaya... A ver, a ver si es verdad y llega ya la paz, por favor... Bueno, en 2009, 2009, finalmente no participaron, a pesar de estar elegida la canción, por el título. We don't wanna put in. No queremos... Bueno, por traducción como que no querían a Putin, y realmente no, no lo queremos. So for era, ¿sí? Sofía con el cambio Creo que es la mejor, la mejor canción que han traído al festival Coreografía, todo Todo estaba muy bien montado Brutal la voz Muy buena canción también con Eldrin otra propuesta que me gustó mucho, de Georgia. Bueno, André, que fue corista de Dirana, la segunda participante de Georgia, donde no se clasificó. Y es que la verdad, la canción no había por dónde cogerla. Bueno, no de Sofía. Fue... Es que me encantan las Sofías de Georgia. Por favor, seguir trayendo a chicas que se llamen Sofías. Cantan genial. Además tiene el mismo largo que, que Quédate conmigo, de Pastora Soler, el mismo idéntico. Hay un vídeo por YouTube que las compara y es que es idéntico. Bueno, aquí fue un invento bastante interesante, que finalmente no, no se clasificó. también muy buena canción una voz increíble además de una presencia bueno y entre esta y la canción de, de, de Sofo, de, que, la que he dicho que era mi favorita, estoy entre ellas dos. Me encantó esta propuesta. Una posición final injusta, la verdad. Buenísima. Bueno, y aquí estuvieron a punto de clasificarse a la final... La canción para mí no era demasiado buena. Ella sí, ella canta súper bien. Bueno, en 2018 tampoco se clasificaron. Yo os digo, ha cambiado mucho, Jorge, de cuando entró al festival a, a lo que es ahora. A pesar de ser una canción bonita, pero... con un público reducido. 2019... Tampoco se clasificaron. Una voz buenísima, pero una canción es que no. Bueno, una voz buenísima, pero sin una canción buena no, no, no hay resultado, a pesar de que este año se canceló, 2020. Bueno, y tornique de nuevo. ...que no se clasificó. Hay países que me gustaría que aprendiesen del Junior... ...para enviarlo al Senior... ...porque ellos son muy buenos en el Junior. Y bueno, esto fue muy injusto que no pasaran. La verdad fue muy buena actuación, muy colorida... A mí ...me gustaba mucho la canción. La estética de ellos es brutal. Bueno, pues hasta aquí, Georgia, en el Festival de Eurovisión. Como ya os he dicho, por favor, seguir trayendo a Sofías, porque cantan súper bien. También me gustó mucho en 2016, pero hay que seguir otro camino, Georgia. Nos, esto nos está dando resultados y la verdad que es que es música que, que... Bueno, tú tienes que defender tu estilo, pero... Esto es una competición de música y... O es muy buena con un estilo súper diferente, o tienes que llevar algo más comercial y aunque sea un poco más malo, que entre los oídos de, de los demás. Pero bueno, también ha tenido muy buenas propuestas como Shine, Warrior, eh, Visionary Dream. Eh, bueno, muy buenas canciones también con puestos injustos. Y bueno, hasta aquí, Georgia, en el Festival de Eurovisión. Si os ha gustado el vídeo, darle like y no olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.